¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una auténtica pasta carbonara, pero al estilo italiano. Y la vamos a hacer con estos espaguetis, que son frescos, eh, porque a la carbonara le va la pasta fina, ¿vale? Da igual que sea pasta fresca o pasta seca, pero utilizad siempre una pasta fina como son los espaguetis. Y solamente necesitaremos un poquito de tocino o de bacon, huevos, que vamos a utilizar solamente las yemas un queso, que puede ser pecorino en el caso de, de las recetas italianas, o si no, utilizad como nosotros un queso que esté así fuertecito, un queso curado, sal, pimienta y aceite de oliva. En abundante agua hirviendo vamos a añadir sal, como un puñado aproximadamente. Y pondremos a cocer la pasta. En nuestro caso, al ser pasta fresca, va a estar unos 6 minutos, pero mirad las indicaciones del paquete para ver si indican otra, otro tiempo. Ahora vamos a cortar nuestra panceta en tiras. Separamos las cuatro yemas y las vamos a salpimentar y las vamos a romper y a mezclar bien. Añadimos a los huevos el queso bien rallado, vamos a utilizar más o menos 30-40 gramos por persona. Vamos a remover bien el queso con el huevo y se nos va a quedar una pastita bastante densa que luego, luego vamos a ir licuando un poquito con, con, el, con el agua de la pasta, la propia pasta. La pasta ya está lista y vamos a coger un par de cucharadas de este agua de cocción, bueno tres, y vamos a remover bien nuestra mezcla de huevo y que Con el agua caliente, como veis, se va a ir haciendo una salsita mucho más parecido ya a la carbonara final. Vamos a ir añadiendo nuestra pasta a la sartén y la mezclaremos bien y la mezclaremos muy bien con el bacon o la panceta para que ponga Y es momento de quitar el fuego. Ya fuera del fuego vamos a añadir nuestra mezcla con el huevo y el queso. Y vamos a darle rápidamente vueltas para que no se cuaje el huevo. Le añadimos un par de cacitos del caldo del agua donde se ha cocido. Y removemos bien. Y aquí tenemos nuestra carbonara, nuestros espaguetis carbonara terminados. Mirad qué ricos, están súper sabrosos. Ha quedado en la salsa con el espesor perfecto. Y nosotros, bueno, vamos a coronarlo con un poquito de trufa negra que tenemos aquí abierta. Que además con el huevo va espectacular. Y le va a dar un toque cinco estrellas. Aquí os dejamos con este platazo, esta receta 100% italiana y os animamos a suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras recetas. ¡Hasta luego!